Muy buenas, hoy estamos desde Cali Linux eh, y el video este va a tratar de cómo montar particiones al inicio eh, en un sistema operativo Linux en este caso mío, por ejemplo, yo tengo eh, varios sistemas operativos instalados entre ellos está Windows 11, que lo estoy probando ya he hecho videos respecto al tema también tengo a Cali Linux que no es el que uso todos los días este lo uso para determinadas cosas y es el que estoy usando ahora, por ejemplo eh, pero uso Pensuse. Ustedes ya saben, los que me siguen en el canal y todo, que mi Linux de preferencia es OpenSUSE, pero uso varios Linux, en realidad no me quedo solamente con OpenSUSE. Así como les recomiendo a la gente que busque varios sistemas operativos dentro de la misma familia, este, no se vayan a salir de ahí, este, también yo mismo sigo ese mismo concepto o esa misma idea. Cuando vos usas Windows en el tema de las particiones, por ejemplo, las particiones son sectores alojados en el medio de almacenamiento o disco duro, por ejemplo, para guardar información. Siempre es recomendable tener, por ejemplo, a Windows en una partición eh, y a los datos de usuario en otra. Entonces, si se rompe el sistema operativo, cosa que pasa muy seguido con Windows, eh, lo que podés hacer es simplemente formatear esa partición y no formatear toda la unidad de almacenamiento porque de esa manera tendrías que recuperar datos primero, después formatear, después volver a dejar los datos donde estaban. Y en este caso es mucho más fácil formatear solamente la unidad en donde se encuentra el disco, el sistema operativo, perdón. Entonces, desde Linux no es tan, no es tan sencillo, porque las particiones o el acceso a las particiones y el acceso a las unidades de almacenamiento diversas que pueda tener un ordenador, no me refiero a pendrives ni a discos externos, sino concretamente a los internos a las unidades internas no se accede ni con una facilidad ni remotamente similar te voy a mostrar por ejemplo eh, ¿por qué no estoy haciendo esto con OpenSUSE? porque en OpenSUSE ya lo hice entonces vine a Cali que está instalado en mi máquina también para que vos veas este, de lo que te estoy hablando tenemos varias particiones visibles, hay más, pero las visibles son estas, ¿tá? Este, la, la partición en donde OpenSUSE tiene los archivos del de sistema, que es la partición root de los sistemas operativos Linux. Eh, lo mismo tenemos con, a ver si está por acá, root eh, Kali, debería decir, bueno, no me la muestra, no importa, no me traen esas cosas de, de tecnicismo. Tenemos la partición temporal de OpenSUSE, pues se llama TMP, la partición var, donde hay datos de variables y datos variables también de OpenSUSE. Tenemos el disco C de Windows, el famoso disco C. Tenemos una unidad de datos para Windows. Tenemos oh, el, el directorio de, lo, de los usuarios de OpenSUSE. Acá está mi usuario Hugo, al igual que yo tengo un usuario Hugo acá en Cali. También tengo un usuario Hugo en, en OpenSUSE y está ahí en, en todo el material mío. Eh, está todo el sistema de archivos que contiene a todo lo antedicho y a este que está acá abajo y tenemos también a datos Linux bueno, imaginemos que yo quiero acceder a la partición de Windows desde Cali entonces, en Windows bastaría solamente con hacer clic allí pero en Linux, ¿qué sucede? Linux protege las particiones que a las cuales el usuario no debería no necesariamente tendría que tener acceso ¿sí? o sea, un usuario en un sistema Linux por más que en la misma máquina esté instalado Windows, no tiene por qué tener acceso a esas particiones, porque ahí estamos vulnerando la seguridad de vaya a saber qué otros usuarios. Supongamos que Windows es para cierto tipo de usuarios, o para algunos usuarios, y Linux es para otro, entre ellos no está bueno que accedan a sus respectivas particiones para examinar lo que hay allí adentro. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer si, si la máquina es tuya? Si vos tenés Windows ahí instalado y si vos tenés a Linux instalado y vos querés migrar datos de un lado a otro, ¿qué tenés que hacer? ¿Abrir una terminal de administrador o de root y empezar a meter comandos? No, esto es mucho más sencillo. Esto se hace una vez y no se hace más. Por supuesto si es tu computadora. ¿no? Eh, como no puedo entrar, tendría que montar la partición primero, es decir, hacerla visible para, para, para el usuario y después tener permisos de acceso. Como eso no es lo que vamos a hacer porque eso nos daría eh, acceso una vez, a todo esto y después y cada vez que quisiéramos hacer lo mismo tendríamos que volver a hacer lo mismo o sea volver a poner la contraseña de administrador y demás y como yo quiero acceder a los datos linux esta es una partición aparte una partición aparte bueno esto es una partición independiente no es una partición en donde eh, estén involucrados los permisos de usuario por ejemplo esto no es una partición a la cual yo tenga permiso por más que la, a la partición la creé yo, a los datos que tenía adentro los puse yo, por más que yo soy el usuario de esta máquina y el propietario y, y los sistemas los instalé yo y demás, no importa, yo no tengo acceso. Linux no te da acceso porque seas vos el que haya instalado las cosas. Lo que tenés que hacer es o poner una contraseña, por ejemplo, si yo quisiera entrar a la partición C de Windows, tendría que poner la contraseña de administrador y recién ahí podría ingresar. Pero es un poco incómodo hacerlo en cada inicio de sesiones, o sobre todo si pasás migrando datos de un lado para otro. Entonces te voy a mostrar cómo hacerlo para siempre. Eh, en primer lugar, vamos a usar la terminal. Vamos a abrir una terminal. ¿Sí? ahí Voy a redimensionar para que se vea mejor lo que voy a hacer. Ahí, más o menos. ¿Mm? Lo que vamos a hacer es esto. Tenemos que definir primero un punto de montaje. Tenemos que definir dónde vamos a eh, montar esas unidades que tanto nos interesan. Entonces, lo que hacemos es, voy a agrandar la letra para que se vea mejor. ¿tá? Lo que voy a hacer es ir al sistema de archivos raíz. Change directory, o sea, cd barra. Cd barra quiere decir anda a lo que sería el disco c de Windows. ¿tá? En este caso es anda al, al, a la puerta de los directorios de Linux, al, al, al punto principal. Con un ls -l, lo que hago es listar en forma larga, en, o, o, obtener en forma de lista todos los directorios que hay adentro. Aquí está, ¿tá? tenemos para los entendidos, tenemos bin, boot, dev, etcétera, todos estos directorios que son tan comunes en los sistemas operativos Linux. Entonces hay un directorio que es el mnt de mount, está de mount, eh, en donde que se usa. Típicamente para estas cosas, vos por supuesto que podés crear acá en este árbol de directorios, podés crear una carpeta que se llame montaje, o que se llame pichulín o lo que sea, y ahí adentro poner lo que vos quieras. Pero, en este caso, lo que vamos a hacer es eh, entrar a la, al, al directorio mnt, como lo hago? Con chase directory mnt. ¿Y cómo hago para ver lo que está ahí adentro? Ls-l. Como hicimos recién, no hay nada en este caso. ¿tá? Podría haber habido algo, pero no hay nada. No importa. Tanto si hay como si no hay. Yo ahí adentro eh, voy a crear... Ahora sí, voy a fijarme bien qué es lo que quiero montar. Yo quiero montar la de datos Windows y la de datos Linux. Podría montar todo lo que está acá, pero no es necesario en mi caso. Yo lo voy a mostrar con estos dos datos nada más. ¿tá? Voy a dar datos para una y para otra, porque son de diferente naturaleza. La partición datos Windows es una partición formateada en formato de Microsoft, NTFS, y la partición datos Linux es una partición formatea, formateada en el este, bajo el ecosistema Linux, ¿tá? EXT4, que es, es lo que a mí me gusta hacer. Hay muchos formatos. Eh, Microsoft tiene dos o tres nada más, pero nosotros en, en, en Linux tenemos muchísimos muchísimos tipos de formato que darle a un disco de, de, de, o a una partición de datos, dependiendo de lo que queramos hacer. En el caso mío me gusta utilizar XT4. Bueno, no importa. La cuestión es que son de diferente naturaleza, tanto datos Windows como datos Linux. Entonces yo voy a recordar. ¿Qué quiero montar? Datos Windows y datos Linux. Entonces lo que voy a hacer son justamente... Directorios con el mismo nombre eh, que las particiones que quiero montar. ¿Por qué? No porque sea un requisito, sino porque yo, mi memoria funciona mejor de esa manera. Yo cuando vea el directorio datos Windows, ya sé que, estoy, que ahí adentro va a estar todo lo que tenga que ver con la unidad de datos de Windows. Y lo mismo para Linux. Entonces voy a ir acá y voy a hacer lo siguiente. Observen esto. mkdir, o sea, make directory, datos-linux. Cuando haga eso me va a decir, no se puede crear el directorio, permiso denegado. ¿Por qué? Porque tengo que ser superusuario para hacer esto. Yo no puedo crear ningún tipo de directorio a menos que lo cree este, dentro de mi ecosistema de usuario. Dentro del directorio Home Hugo hago lo que quiero, pero fuera de ahí no hago nada. Absolutamente no puedo hacer nada. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo, mkdir datos Linux, pero le voy a anteponer la palabra sudo. Superuser, do. Superuser, do. No sé cómo se pronuncia correctamente en inglés. Superusuario, manda. Eh, para los católicos sería Dios dice. Y para los no católicos podemos pensar en lo mismo. ¿tá? Porque, bueno, Dios es un concepto para los no, no, no, para los no católicos de todas maneras. Entonces, esto, esto no ofende a nadie. O para, para los que creen en Dios o en dioses. ¿tá? El Dios dice, hace esto. Es como hace y callate. ¿no? Una cosa así. Bueno, le voy a dar enter. ¿Qué va a pasar cuando le dé enter? Eh, me va a pedir la clave de superusuario, se la voy a dar y va a quedar hecho el directorio de adentro. ¿tá? Ese es el primer paso. Como yo no solamente quiero hacer eh, el directorio Linux, voy a tener que hacer el de Windows también. Vamos por parte. Ah, pongo la contraseña y cuando, por regla básica, cuando Linux no da error es porque las cosas salieron bien. Cuando Linux da error es porque hay un error. Cuando no dice nada... El 99% de las veces es porque está todo bien. Así que no voy a ir a mirar a ver si la carpeta quedó eh, hecha todavía. Voy, antes que nada, voy a hacer la otra, la de datos Windows. Sí, ahí. Listo. Esta vez no me la pidió porque se da cuenta que estoy trabajando como superusuario, que el usuario Hugo tiene permisos de superusuario. Entonces, creé en los directorios datos Linux y datos Windows. Bien. Voy a ver si está creado eso. Ls L. ¿Mm? datos Linux y datos Linux. Bien, ahí adentro está eso. Bueno, ahí adentro voy a tener que montar toda la información que hay respectivamente en cada una de las particiones. Perfecto. Antes que nada, si yo observo detenidamente, estas, estos directorios tienen eh, como, como usuario gestor a root. Le pertenecen a root eh, dentro del grupo root. Entonces, eso lo voy a tener que cambiar yo. Lo voy a tener que pasar a users, porque si no, no voy a poder acceder a esas carpetas, ¿tá? Es más, voy a ir por el lado de la interfaz gráfica, observemos esto, voy a meterme en sistema de archivos, al directorio mnt, voy a tratar de borrar esto, y ven que no, no están habilitadas las, las acciones de, de mover ni de cortar. Esto me está diciendo que acá yo no voy a poder crear una carpeta, no, puedo, no voy a poder poner nada, y si está... Si hubiese información ahí, yo podría acceder en modo lectura, nada más. No podría escribir, ni borrar, ni cambiar de nombre, ni nada por el estilo. Entonces, no me serviría del todo. Yo lo que quiero es que esté totalmente operativo eso, ¿verdad? Vamos a dejar la interfaz eh, gráfica abierta, que en este caso me gusta mostrar este, todo lo que estoy usando. Es Tunar, no es Dolphin, mi amado Dolphin. Es Tunar porque es lo que está predefinido en, en, en Cali. Ahí está bien. Entonces... Eh, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Para cada una de las de los directorios. Para cada uno de los directorios que yo creé. Voy a cambiar. El usuario. Entonces, voy a poner siempre sudo. ¿sí? Este. Change owner. Change owner. ¿sí? Cambiar el propietario. Cambiar el propietario. Eh, a Hugo. ¿sí? De root a Hugo de datos Linux. Si lo que estás tratando de crear es, si lo que creaste fue un directorio con, con espacios, eh, que, cont que contenga espacio en su nombre, tenés que poner esto entre comillas. Si fuera datos espacio Linux, tendrías que poner comillas, datos espacio Linux, comillas. ¿tá? Bueno. Change owner eh, a Hugo de datos Linux. Listo. Vamos a ver qué pasó. No, primero vamos a hacer lo mismo con datos Windows. Change owner. Ahora, cuando yo haga un ls-l, lo que va a suceder es que en vez de decir root root, va a decir hugo root. ¿Sí? Ahí está. Acá dice root root para datos Linux, lo mismo para datos Windows. Y acá dice hugo root para datos Linux y lo mismo para datos Windows. ¿Qué falta ahora? ¿Qué hace falta ahora? Cambiar también el grupo al cual pertenecen estos directorios, porque si no yo no voy a poder escribir ahí adentro, no voy a poder crear directorios, no voy a poder nada, como, como acabo de decir. Así que, eh, Change Group, ¿sí? De root a users. ¿Qué cosa? Datos Linux. Operación no permitida, ¿por qué? Porque me olvidé del sudo. Dios dice, ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo. Cambiar de grupo, pero ¿a quién? A datos Windows. ¿Sí? Bien. Ahora hago un ls l. ¿Y qué dice? En vez de root, root, como estaba acá arriba, se puede apreciar claramente. Pasamos por Hugo root. Y ahora somos Hugo users. Eso es lo primero que tenés que hacer cuando estés trabajando con este tipo de cuestión. Vamos a ver ahora si, una vez que yo esté adentro, me deja crear una carpeta. Ahora sí, eh, me deja. ¿Qué más? A ver, vamos a crear una carpeta por crearla nomás. Hay carpeta nueva. Me dejará eliminarla. A ver, sí, me deja eliminarla. Me deja. ¿Me deja renombrarla? Sí, que me deja renombrarla. Sí, Ahí está. Vamos a eliminarla. Pero vamos a eliminarla con Shift, suprimir. Eh, sí, eliminar. No quiero que vaya para la papel de reciclaje. Quiero que se vaya. Porque eso era una, una prueba. Lo que sí va a suceder es que vos no vas a poder eliminar el, eh, el directorio raíz. Y yo esto. A esto lo dejo así por motivos de seguridad. Te voy a mostrar cómo hacer, en el caso de que quieras darle permisos totales a todo esto, pero no te lo recomiendo, porque un usuario cualquiera, incluso vos mismo sin querer, vos misma sin querer, con un clic derecho mal dado, y una, no sé, a ver acá, cómo se mueve la papelera, a ver, a ver. A ver cómo se mueve la papelera con un atajo de teclado. Eliminar, no, no tiene atajo eliminar. Bueno, bien, control Z, no, no se puede. Shift sí, suprimir y afuera. Eh, con un clic derecho mal dado o con un no sé, control, no sé qué, puedes eliminar todo el material de ahí adentro. Y no está bueno que te pase eso. Entonces yo lo dejo así. Yo dejo que adentro de los directorios que yo creo se pueda hacer cualquier cosa, pero con el directorio no. ¿tá? O sea, acá adentro metes acá, renombrá, copiá lo que quieras y move lo que quieras, pero a esto dejámelo así. Ya ves que no puedo ni cortar, ni mover, ¿tá? ni renombrar, obviamente. No voy a poder renombrar, no está renombrar bueno, ni siquiera me muestra la, la, la posibilidad de propiedades si yo quisiera pues, cambiar, no, no puedo no puedo hacer absolutamente nada ¿sí? bueno, y así como tiene que ser si vos quisieras hacerlo tenés que hacer eso tenés que hacer esto eh, change modify sería esto si mal no recuerdo 777 son permisos de lectura, escritura, ejecución para todos los usuarios, grupos y ainda más de datos linux y lo mismo con datos windows, yo no lo voy a hacer ¿tá? lo voy a dejar así este, eso por un lado, bien por acá terminamos ¿tá? por este lado terminamos, ya están definidos los puntos de acceso, ya están dados los permisos cambiados los grupos, cambiado el propietario todo muy lindo, ahora eh, voy a voy a dejar esto abierto igual lo que tengo que hacer es trabajar ahora con el archivo etc eh, que está en etc y se llama fstab